es la herramienta llamada ¿Qué me aporta? es un buscador semántico que permite a los usuarios una búsqueda mucho más sencilla dentro del inmenso repositorio que tiene datos.gov.es. Dentro del proyecto ¿Qué me aporta? hacemos uso de datos y tecnologías semánticas una forma de representar el gran catálogo que tiene es en formato estructurado de forma que sea interoperable y entendible no solo por humanos Sino también por máquina. Una extensión de este proyecto sería transformar datos de no semántica a formato semántica. Los de datos no semántica, por ejemplo, baso de, de datos o XML, por eso hemos desarrollado una herramienta para transformar datos antiguos no semántica a datos semántica como RDF.